Ustedes siéntanse siempre acompañados porque aquí estamos. Y este tema se titula Tren. es y me transformo y me lanzo hasta que floto Hola, amigos. Hola, Mike. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gus? Bueno, ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, un saludo a todos los que están en línea. Eh, bueno, mi nombre es Gustavo Arihuela, y aquí mi hermano Mike Black, eh, Miguel Mealla. Estamos juntos, eh, muy contentos de participar en, este, en esta producción, muy altruista para los artistas, en este gran proyecto de Artistas por Artistas. Y, bueno, hemos hecho un trabajo muy experimental, muy rico, que une pues, la parte de ilustración con la música y pues disfrútenlo a, a todo dar. Mike, dale. Sí, este ha sido un proyecto bastante interesante, es un reto creativo muy lindo y obviamente por sobre todo colaborar a todos los colegas, todos los artistas que han estado en, en momentos bastante complicados y obviamente nosotros aquí dando nuestro granito de arena, usando nuestras mejores habilidades armando todo este, este proyecto y este show para que todos todos puedan disfrutar y todos puedan colaborar entonces sean bienvenidos a nuestro pequeño eventito. eso a disfrutar saludos a todos disfruten vamos a hacer ahora el, el guaño profundo para todos los hermanos Thank <laughs> you. A los amigos de artistas por artistas y a toda la comunidad de artistas, músicos, gestores culturales, un abrazo fuerte. Esto es para, para poder respirar y tener mucha fuerza acá con mi hermano Mike Black. Y este es el sotelo violín. Este tema va dedicado para Randy Rivers. Indeed. Mm, Y mientras él, él estará posteando, haciéndose al gran contestatario. No quieren que sea identificado, porque si no, le pueden hacer daño. su primer like lo hace su chica si no él se pone down y si de pronto al político se le da comparte cosas que nunca se las leyó comenta con prepotencia y seguridad y robo unas frases duras para insultar La cumbia del huevón Hazte una selfie por favor La cumbia del huevón Si es en el baño será mejor La cumbia del huevón Un like para ti, un like para mí La cumbia del huevón Cambia tu estado y ubicación Dice... Le, da. le caen los comentarios de su mamá Al rato cambia la foto de su perfil Después quita su arcoíris y se hace al gil La cumbia del huevón Te etiquetaron en su fiestón La cumbia del huevón un corazón, la cumbia del huevón One heart for me, one heart for you La cumbia del huevón, un like pa' ti, un like para mí. La cumbia del huevón, te etiquetaron en su fiestón La cumbia del huevón, ella te puso un corazón La cumbia del huevón, one heart for me, one heart for you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 Ahora sí vamos a cantar con cariño para todos los libros, miles de libros. Un, dos, tres, vamos. Que ya estoy volando Mira cómo cruzo por la calle Aunque no me aleje de tu lado Quiero que juegues conmigo un rato Y después vayamos al mercado Si te animas ayudo y cocino Tú me dices como yo te sigo me dejas partir, Bien sé que siempre tus manos esperan por mí, la ah, sé que quiero estar aquí, yo sí sé. Quédate conmigo, mamá, quédate conmigo. Quédate un poquito más, mamá, quédate un poquito. Quédate conmigo, mamá, quédate conmigo. Quédate un poquito más, mamá, quédate un poquito. Again. I wanna stay, I wanna I be, be with, with you in the rain I will jump, let's go, go together, together and play I and non-step, on ends my lines, lines on of the way. way I'll run away, run, run, run away Please mom, find me like yesterday Come on mom, now is the time to dream Find me, do not ever leave our team Tómame de nuevo de la mano Vamos a escribir tu nombre juntos Tú si quieres me preguntas La tabla de todos los números Ya para cuando es de noche No me sueltes de la mano Canta la canción del gato hermoso